al fiscal Yaroli. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿eh? Buen día, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Buen día. Bueno, ¿qué nos puede comentar como algo novedoso que nosotros no, no, no tengamos quizás este, dentro de nuestro relato de este episodio? Que es por demás particular, fiscal, ¿no? Es muy llamativo lo que ha pasado. Y sí, es un caso que tiene dificultad, dificultades particulares, eh, no solo por el tiempo que ha transcurrido desde la última información de vida que tenemos de Silvia Zulema Chávez, sino por la acción de una, de una segunda persona que, que intervino en lo que es probablemente la escena del crimen y la contaminó limpiándola, llevándose cosas, tirando otras. Uh -huh. No hay mucha más información de la que ya ha difundido la prensa, sí me gustaría aclarar porque me, me han comentado que se ha difundido mucho un audio al de una llamada del 911 que realizó la señora Chávez el día 18 de julio, aproximadamente a las dos y cuarto de la noche. Sí. Eh, eh, esa operadora que atendió el llamado no obstante que la señora Chávez no dio, creo que tampoco no da ni su nombre ni su dirección, la operadora se ocupó de averiguar el domicilio uh -huh. y en menos de 10 minutos había una movilidad policial entrevistando a la ah, señora bien. Chávez. Sí. A Porque incluso lugar. en ese audio ya dice, no vengan, no vengan, solamente les quiero, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? es como que dice...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 Eh, supongo que no hemos podido hablar con esa operadora, va a ser convocada a declarar, pero supongo que ha, ha escuchado eventos anteriores donde sí la señora Chávez dio su dirección, como por ejemplo en una llamada que no se ha difundido, pero que es del día 8 de julio del 2022. O sea, lo que usted nos quiere decir con esto, y ahí te doy paso, Sofi sí. es que no sería víctima de ese episodio, eh, porque después van, la entrevistan y se encuentran con ella en la casa, entonces... En realidad lo que podemos, hemos podido reconstruir esa noche era entrevista personal policial. La queja de ella es por un vehículo que, que... Visitante de su domicilio de un vehículo que va con la música alta. El día 19 la señora Chávez visita a una amiga, a una conocida excompañera de, de trabajo, donde nuevamente se queja de la situación de los inquilinos. Y el día 20, eh, a las 10 y cuarto de la mañana, intenta comunicarse dos veces con su abogada, Quién es que le llevaba el desalojo de estas personas. Uh -huh. Esa es la última utilización, el último indicio a través de metadatos de que la señora Chávez está utilizando voluntariamente su dispositivo. Tenemos metadato de información posterior, pero son de conexiones a datos y de intentos de llamar entrante y desvío al buzón de voz, que no indica que esté viva en ese momento o que, que esté utilizando su dispositivo hasta el día 21 a las 5 de la tarde aproximadamente, que deja de traficar datos del teléfono y deja de registrar celda de ge geoposicionamiento. Uh -huh. Esas dos circunstancias llevan a inferir que forzosamente el dispositivo for se apagó, ya sea claro. porque se agotó la batería o alguien lo apagó, y nunca más y nunca se encendió hasta imprisa. la actualidad. Fiscal, claro, eh, ¿dónde marca el geoposicionamiento, bien digo, del celular? Bien, el, eh, existe todo un estudio que se puede realizar con respecto a la celda de geoposicionamiento, porque... El, las antenas de telefonía celular tienen tres caras y las, las mismas tienen distinto alcance, por lo tanto se puede hacer un estudio pormenorizado de los posibles movimientos que ha hecho un dispositivo. Si bien todos sabemos que cuando se satura una antena de telefonía celular, para el, la empresa prestadora, para no dejar al abonado sin servicio, lo conecta a otra antena más lejana... Y por lo tanto, esos indicios que puede marcar la celda de geoposicionamiento dependen del día y la hora. Uh -huh. Es decir, un domingo a las 4 de la mañana probablemente las celdas no se van a saturar y uh -huh. la conexión que me brinda es fidedigna con respecto a la cercanía de la antena. ¿Y en este caso? Con, y era el día del amigo, el día 20 de julio. Uno infiere que el día del amigo, Navidad, Año Nuevo, son días de muchas llamadas telefónicas y por lo tanto pueden mostrar alguna variación. Pero eh, ya ha solicitado la, a la División de Escuchas Telefónicas, a la provincia de Mendoza... Que haga un análisis de la celda de geoposicionamiento e interesa superponer ese análisis con los dispositivos de los movimientos que han hecho los dispositivos de los sospechados. Fiscal, hay eh, un dato que se ha dado a conocer y que también es llamativo, acerca de los videos que graba la hermana de Silvia Chávez, que se ha difundido en las últimas horas, uno en donde se muestra el exterior de la vivienda. Cuando llevaron adelante el allanamiento, ¿qué se encontraron ustedes? Porque también sabemos que habían manchas hemáticas, que estamos a la espera del de resultado del cuerpo médico forense. Pero, ¿cuál, eh, a ver, ¿cuál es el móvil también detrás de esto que ustedes presuponen? Sí, en realidad yo, yo no me atrevería a sostener por el momento de que son manchas hemáticas, porque en realidad la, la, que la experiencia con el luminol en el lugar del hecho haya sido positiva sí. y que implica que es una teoría del caso que yo sostenga. Yo como investigador debo rechazar, esa, confirmar esa hipótesis hasta descartar las contrarias. Bien. Digo ello porque el luminol se activa, eh, se puede activar con distintos elementos, incluso con el hipoclorito de sodio. Si bien explicó el jefe de policía científica en el lugar que en caso de haberse activado con algún elemento como la bandina y no reaccionar con el hierro de la hemoglobina de una persona, eh, la reacción hubiera sido distinta, hubiera, hubiese durado muy poco tiempo en el lugar y todos los que estuvimos presentes, incluso la defensa del acusado, pudo observar que durante muchos minutos se, se activó el luminol en el lugar. Pero no sostengo que sangre, hasta que no tengamos los informes del laboratorio de genética forense, eh, no solo de, de qué tipo de material se trata, sino, se uh -huh. sino, sino si también se corresponde con el ADN de la señora Chávez, claro. que es otra dificultad que nos, nos planteamos en el momento, y para tener una muestra indubitable, secuestramos un cepillo de pelos en el baño, que estaba en una bolsa con rulero, rulero y es razonable inferir que es de ella toda vez que vivía sola. Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eso está en manos del doctor Marino, que es el titular del, del Laboratorio de Genética claro. Forense, del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, y estamos a la espera de su informes. ¿Y por qué la hermana grabó tantos videos?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 mucho tiempo ha añorado, mucho tiempo ha estado en disputa. Eh, ella dice que nunca se planteó que, que su hermana pudiese haber fallecido, haber sido víctima de un delito. No lo creo, no es razonable. Yo entiendo que no le importó en esa oportunidad, pero es mi opinión. Hmm. Pero sí preconstituyó pre prueba por si entiendo que si alguna vez aparecía su hermana y le realizaba algún tipo de reclamo para mostrarle cómo se encontraba la casa, inventaría lo que debería devolverle. ¿Y con respecto eh, a esa mancha de sangre, qué dijo ella? Ella sostiene que no vio ningún tipo de mancha de sangre en el piso. En, el, en los videos que ella filma sí hay algunas manchas muy sospechosas. Eh, en realidad eso que usted está mostrando en este momento es uno de dos videos que ella filma el día anterior, el día 27, el día que se entera de que su hermana ha desaparecido, uh -huh. y el resto de los videos que sí comprometerán la investigación, su difusión, eh, por si han accedido lo mismo les pido que no lo difundan, eh, son del interior del domicilio y, y mm, entre uh -huh. todo este contexto tan difícil de haber eliminado pruebas, eh, bueno. Es una información muy valiosa para nosotros porque lo más cerca que vamos a poder estar de lo que fue una probable escena de un crimen. O sea, eso que ella lo limpió esas manchas, entonces no sería real. Me, me quedó la duda, perdón. No, ella limpia toda la casa, lo que sostiene es que no había ninguna mancha de sangre en el piso. bien. Yeah. Eh, yeah. El luminol indica lo contrario, que sí había material hemático o material Bien. genético en, en, en esos lugares. Fiscal, e y le, le propios... llamo un poco... Sí, perdón, perdón que lo interrumpí, completo. No, no que, que en los propios videos del interior del domicilio hay algunas manchas muy sospechosas que impresionan como sangre. Mm. Por eso probablemente, ayer lo consultaba con el jefe de policía científica local... La posibilidad de concurrir nuevamente al domicilio, hacer una nueva experiencia con Luminol en esos otros lugares que también se ven manchas muy sospechosas en el piso. Digo, esto de que nadie haya denunciado, por más maltrato que hayan tenido, lo, lo charlábamos ahí con nuestros compañeros, también nos suena un poco extraño. Que nadie de su entorno se haya percatado de su ausencia a punto tal de hacer una denuncia. ¿Esto le llama a usted un poco la atención o no? Y, sí, por supuesto, y por eso es un caso tan difícil, porque todo el mundo es sospechoso, ya que muchas personas se beneficiarían con la muerte de la señora Chávez. Eh, la hermana, Lucía Chávez, su retraso de nacer la denuncia es del día 27 el día primero. ¿sí? El día 27 ya toma conocimiento de la desaparición de su hermana. Es cierto que va a la comisaría octava, eh, hay una diferencia de versiones de que lo que ocurre en la comisaría octava, ya dice que la policía no le quiso tomar la denuncia... La policía sostiene que ella desvariaba literalmente en el momento del hecho, que hablaba de su hermana, que estaba internando en un geriátrico y que quería tomar la posesión de la casa, que fue de hecho lo que hizo. Después la señora Lucía Chávez le dice a distintas personas que la policía le ha indicado que se meta a la casa para que no sea usurpada, algo que ella niega. Mm. Eh, por lo, atento a las sospechas, son declaraciones que deben ser tomadas con muy poco peso y solo tenerlas por cierto una vez que se corroboren con otro tipo de información cruzada claro. Usted dice no 27 les, ¿no? de qué mes, disculpen, entre 27 y primero 27 dijo. Pero... Octubre, 27 de octubre, al primero de noviembre Claro, pero el eh, error llamativo es que esto habría sido en julio, ¿no? Ah. Exactamente, la, la, lo que suponemos que ella el, fue víctima de un hecho grave entre el 20 y 21 de julio, más no por la tarde-noche del 20 de julio eh, debemos recordar una persona que era muy sola, que no tenía hijos, no tenía ni siquiera una mascota, que se llevaba bastante mal con los vecinos, con la hermana no se hablaba. Eh, tenía muy pocos referentes de contacto, que es eh, una ex compañera con la que se encontró el día anterior al Día del Amigo y que es quien empieza a alertarte de su desaparición. Eh. Y unos sobrinos con los que mantenía comunicaciones esporádicas en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Bueno, ¿Y el, sí, Sofía. Perdón, ¿en la habitación se encontró algo que haya sido llamativo para ustedes? ¿En la habitación de Silvia Chávez? La habitación, en, a ver, una cosa es que, cosa que se observa en los videos. En la habitación encontramos perfectamente nada. No sé si me escuchan. Sí, sí, ah, sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, sí. Ahora sí lo escuchamos. Sí. Eh, una cosa es lo que encontramos cuando hicimos los, el análisis de la escena de crímenes copométricos y otra cosa es lo que se puede observar en los videos.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 que la señora Lucía Chávez admitió que ella las quemó, esas fotografías, porque eran fotografías de sus padres y que no quería que su hermana las tuviera, literalmente. Eh, por ello, no sabemos si esta escena, esta circunstancia es real, es decir, las la rompió estas fotos Zulema Chávez y luego se retiró con intención probablemente de suicidarse, o es una escena fingida por su hermana. ¿Y cuál es el motivo por el cual detienen e imputan al inquilino? Eh, porque tengamos en cuenta que si bien ella se llevaba muy mal, porque es el principal sospechoso. Hoy, al menos. Bien, eh, es un caso muy particular porque hay muchas hipótesis, eh, sí. incluso muchos sospechosos de los hechos, pero la mayor cantidad de pruebas indican eh, en forma concordante y unívoca la sospecha con respecto al señor Albornoz. Uh -huh. Por lo tanto, no se descarta ninguna otra hipótesis, se están haciendo indagaciones paralelas con respecto a todas estas hipótesis para uh -huh. confirmarlas o descartarlas, porque descartar una hipótesis va a confirmar la, la siguiente. Eh, yo entiendo que la señora Chávez, si bien es muy preocupante todo lo que hizo, eh, todo lo que ha dicho en su declaración se ha podido corroborar, incluso como toma conocimiento de la desaparición de su hermana, que es a través de un llamado de su hijo, que es el sobrino que vive en Córdoba el día 27 y inmediatamente va a la casa y quiere tomar posesión. Es decir, no sabía de antes que claro. su hermana estaba desaparecida. Eh, fiscal... Luego un primo... Sí. No, disculpe, siga, continúe. Sí, sí. Luego un primo que con la hermana ingresa al domicilio ha intentado comunicarse con la desaparecida días eh, entre el 20 de julio y el día que se ingresa a la casa, por lo tanto eso también lo desincriminaría. Tampoco está deja descartada la hipótesis de un femicidio, ya sea por la relación de pareja o por violencia de género, y por lo tanto también está interviniendo en esto la fiscal de género de San Rafael y está muy atenta a la investigación y sugiriéndome medidas uh -huh. Pero con respecto al señor Albornoz, que es el inquilino, primero que nada tenemos esta llamada 911 36 horas antes de su desaparición, que es muy preocupante, porque el día, la última, la última señal de vida, de la señora Chávez, son llamadas a su abogada, que le llevaba el desalojo el día 20 de julio, que es muy simbólico porque es un día, su problema, su queja, era que se juntaba mucha gente en el departamento, y eh, precisamente el día del amigo, claro. un día que se junta mucha uh -huh. gente, porque hemos podido determinar que el, el inquilino se retira del domicilio el 7 de agosto, ya hemos podido ubicar en estos días al frestero que hizo la mudanza, que es muy indiciario porque estamos hablando de 17 días con su vecina desaparecida, que algo le ha pasado sin que el inquilino lo note, claro. porque había un acuerdo para devolverle el dinero del al alquiler con tal de que se vaya y nunca concurrió a reclamar ese dinero y porque en su casa estaban dos ventanas que la señora claro. Chávez había mandado a fabricar para regalársela a este sobrino de claro. Córdoba. Bueno, y hay una gran serie de indicios que llevan que a sospechar de su señora. Eso le iba a consultar, eh, que si no, estaba la ventana abierta, la luz prendida durante tanto tiempo, porque hablamos de muchos días... Que nadie le llame la atención esa situación. O sea, es excelente. A los vecinos le llamó la atención, pero lo que manifiestan es que trataban de no acercarse a la señora Chávez porque la consideraban una persona muy agresiva, pero es distinta la situación del inquilino, ya que el departamento de él es interno y por lo tanto claro. debía precisamente pasar al entrar y salir frente a esa ventana que uh -huh. ustedes ven en el video con esa escena. Uh -huh. Y no solo eso, sino que al ingresar al, al, a los espacios uh -huh. comunes, que es un patio llegar al fondo de su departamento, podía ver el resto de todas las ventanas de la claro. casa. ¿sí? Es decir, claro. que es poco creíble, plausible que sostengan alguna oportunidad no ha declarado, pero que sostenga que no se, no, ni siquiera sospechó que le pasó algo grave a la señora claro, Chávez. Claro, claro, totalmente. Fiscal, le agradecemos el contacto. La verdad que es un caso intrigante por demás y vamos a estar muy atentos a cómo avance su investigación. Muy amable.